La tercera unidad destaca la importancia de promover la conformación de comunidades virtuales de aprendizaje. Este espacio común se genera con la interacción y la socialización de las personas que la integran para compartir información y crear conocimiento. En esta unidad reconocerá los elementos que conforman una comunidad virtual de aprendizaje y comprenderá el papel que cada uno de ellos cumple. Identificará las actividades que el tutor puede utilizar para cumplir con una adecuada interacción estudiante-profesor, estudiante-contenido, estudiante-estudiante. También discriminará estrategias que contribuyan a dinamizar la comunidad virtual de aprendizaje a través del autoaprendizaje, aprendizaje interactivo, aprendizaje colaborativo. La revisión y comprensión del temario presentado a través de los recursos interactivos y el material bibliográfico le facilitará la autoevaluación de su aprendizaje con actividades dinámicas. Al finalizar la tercera unidad Valorará la importancia de los procesos de interacción en una comunidad virtual de aprendizaje. Para confirmarlo, debe presentar el reto con la actividad de desarrollo y de obtener la insignia dinamizador de la comunidad virtual de aprendizaje.